Bueno, gloria a Dios bendito sea el nombre de Jesús quiero eh, dar gracias a Dios por la bendición de poder compartir con todos ustedes este tiempo en la presencia del Señor y voy a empezar saludando a mi compañero el pastor Ariel Parra y la iglesia central de Jumbo también un saludo muy especial para el ministerio de alabanza y para nuestra líder, la hermana Marta Murcia. Gracias por la invitación y el privilegio, la bendición de poder compartir con ustedes la maravillosa palabra del Señor. Vamos entonces a leer allí en Jeremías capítulo 6, verso 16. Allí tenemos el texto que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 Quiero compartir con ustedes este tema que se ha escogido con anticipación volviendo a las sendas antiguas y yo quiero con todo respeto subtitular eh, este mensaje como caminos probados suficientemente gloria al señor las sendas antiguas no tienen que ver con tiempo ni manera de expresión. No estamos hablando de un estilo o una moda. No significa volver atrás en el proceso. No es volver a la ley ni al Antiguo Testamento. Porque a veces cuando hablamos de volver a las sendas antiguas, especialmente la juventud piensa... Nos van a hacer vivir como los viejos. Eh, nos van a hacer vestir como vestían los antiguos. O nos van a meter eh, en una forma eh, como la que tenían los antiguos. Por eso yo quería empezar diciéndoles que las cintas antiguas no tienen que ver nada con el tiempo ni con la manera de expresión. Si así fuera, entonces tendríamos que estar de acuerdo con los que han propuesto volver al tabernáculo. Y eso sería retroceder miles de años en el desarrollo del plan de Dios. Otros proponen volvamos al aposento alto. Estaríamos entonces como la religión popular que nos hace volver al pesebre y a la cruz cada año en la llamada Semana Santa. Cuando hablamos de las sendas antiguas, hacemos más bien referencia a los principios y valores espirituales, cosas que Dios reveló e iluminó desde el principio y que funcionaron en todos aquellos que las acogieron, que las vivieron, fueron eficaces en el pasado, fueron probados y aprovechados y hoy siguen teniendo el mismo efecto poderoso en la vida de los que los practican o se ejercitan en ellos, principios y valores espirituales. En este caso hablamos de la fe, hablamos de santidad, hablamos de la oración, estamos refiriéndonos a la consagración, al temor a Dios, el servicio, el amor, la verdadera espiritualidad. Y muchas otras cosas más de este mismo orden. Así que vamos a adentrarnos especialmente sobre cuatro expresiones que tiene el texto. La primera es, paraos en los caminos. Aquí tenemos que decir que el Señor a través del profeta nos invita a hacer un alto en el camino. Paraos el Señor quiere que nos detengamos ¿por qué? porque no hay una sola senda son muchos los caminos son muchas las opciones y cada uno tiene que escoger así que para hacer una elección sabia consciente provechosa Necesitamos pararnos en el camino. Hacer un alto. Porque necesitamos escoger de la mejor manera. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Lot. Que escogió a Sodoma y se equivocó. Él vio las llanuras verdes. Y se dejó conquistar por lo fácil y lo bonito. Y ahora... El Señor no quiere que caigamos en lo mismo. No, no es tomar el camino más fácil. No es dejarse llevar por lo bonito. Sino realmente ser conscientes de que la senda haya sido una senda probada suficientemente. Y que tenga que ver con la verdad de Dios. Así que Dios nos para en el camino. Para que analicemos y hagamos una decisión calculada. Vivimos en un tiempo veloz. Nadie quiere tomar tiempo para parar. Y por eso muchos terminan en la senda mala. Mire lo que dice el Salmo 46.10. Estad quietos. Ahí está la clave. Parar. Estar quietos. Hacer un alto en el camino. Y conoced que yo soy Dios, enaltecido seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Así que hay un gran peligro en una vida acelerada, una vida que va a todo dar. El Señor dice, parados, hagan un alto en el camino y luego nos exhorta a que miremos. El texto dice, y mirad, la senda aprobada debe ser identificada. Yo tengo una frase aquí que quiero compartir con todos ustedes. La senda aprobada puede ser confundida, pero no reemplazada. La senda de Dios, la senda de los principios y valores, tienen una identidad que no puede ser confundida con otras cosas en el mundo. Proverbios capítulo 14, verso 12 dice, Hay caminos que parecen derechos, pero el final de ellos es la muerte. Y para esto vino Jesucristo, según Isaías 42, 7 para abrirnos los ojos, para abrir los ojos a los ciegos, para que seamos sacados de la, de la cárcel. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo miramos. No podemos mirar con ojos carnales. Tenemos que mirar con ojos espirituales. Debemos tener suficiente discernimiento para saber cuál es la senda aprobada. Gloria al Señor. Número 3. El texto dice, y preguntad por las sendas antiguas. Yo le he llamado a este punto preguntas importantes. La idea es hacer una investigación que... No terminemos siguiendo una, una nueva senda porque es novedosa, porque de pronto se pinta de colores. Nosotros debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Mis hermanos, mi consejo a través de la palabra es que no comas entero, no tragues entero. Hay que masticar las cosas. No sigo algo simplemente porque es la moda o porque la mayoría lo está haciendo. No, yo me detengo para investigar. Yo me detengo para preguntar cuál es el buen camino. La senda antigua ha sido ya probada. ¿Quién la probó? ¿A quién le voy a preguntar? Y aquí tenemos que hablar de los padres, del origen, dónde empezó el buen camino y quienes anduvieron en él. Israel mencionaba una y otra vez a sus padres. ¿Cuáles eran los padres de Israel? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque ellos representaban los principios y, y el fundamento divino. Con ellos había empezado la obra de Dios que debía continuar con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Cuando hacemos un estudio un poco más profundo, encontramos que Abraham es el padre de la fe. O sea, mire que él, con él empieza esta dispensación de fe, la dispensación de la promesa, empieza con Abraham. Y Abraham representa el principio de que todo proviene de Dios. No olvidemos que Abraham no comenzó nada, sino Dios en él. Y que es Abraham el que nos dejó a nosotros esa maravillosa palabra Jehová Giré. Jehová es el que provee. Así que Abraham representa ese principio de que todo proviene de Dios. De que la iniciativa siempre la ha tomado Dios. Que Dios es el principio de todas las cosas. Cuando ellos mencionaban a Isaac, Isaac representa al hijo de la promesa, al que recibiría la herencia. Ya Isaac es el encargado de recibir la herencia y administrarla. Y cuando se habla de Jacob, se habla de de un valor muy lindo, muy importante, que es la disciplina o el principio de la disciplina del espíritu. De que el hombre debe aprender que no es por sus propias fuerzas, que no es en su vigor, que no es simplemente su lucha, sino que es dependiendo absolutamente de la obra de Dios. Es por eso que hay que preguntar. Los eh, israelitas, ellos preguntaban acerca de la historia de sus padres y se les enseñaba que había venido con Abraham que había venido con Isaac, que había dejado Dios a través de Jacob. Pablo le dijo a Timoteo ya, viniendo al tiempo de la iglesia, en el que nos encontramos, le dice Pablo a Timoteo, mas tú persiste en lo que has aprendido. Escuche, hay que perseverar en lo que se ha aprendido. Y le dice el apóstol Pablo, sabiendo de quién lo has aprendido. Nuestros pastores, nuestros maestros en la palabra, nuestros padres creyentes, cristianos. Sabiendo de quién lo has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, por favor, mi querido hermano, no olvide entonces que no estamos hablando ni de tiempos, ni de expresiones, no estamos hablando de estilos ni modas. No es que queremos que en la juventud de hoy se comporte como el anciano ayer Pero si sí estamos diciendo Que el joven de hoy Debe vivir bajo los principios del ayer Principios divinos Valores divinos Es por eso que el mundo Se ha vuelto una completa anarquía Es por eso que el mundo Entró en una completa rebelión porque no se tiene en cuenta, se han echado a la espalda los principios, se ha pasado por encima de los valores. Por eso este mensaje esta noche, para que nos volvamos a las sendas antiguas, para que volvamos a los caminos probados suficientemente, porque dieron resultado en el pasado, y siguen dando res resultado en el presente y seguirán siendo efectivos en el futuro porque ellos están ligados a la naturaleza de Dios y Dios es eterno los cielos y la tierra pasarán pero sus palabras no pasarán volvamos a las sendas antiguas el texto que hemos leído de Jeremías capítulo 6 verso 16 también nos dice que debemos andar por ese camino debemos andar por ese camino así dice Jehová paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él así que aquí llego a mi último punto de estos cuatro que tenía para compartir, hay que proseguir en ese buen camino. Cuando ya uno entiende cuáles son los principios, cuáles son los valores revelados por Dios, ordenados por el Señor, entonces uno debe andar por ese camino. El camino del Señor es para caminarlo, la enseñanza de Dios es para vivirla. Hay que caminar ya por la senda aprobada suficientemente. Así que mis hermanos, yo sé que estamos viviendo tiempos peligrosos y que ahora hay muchas voces. Vuelvo otra vez a lo que les dije en el primer punto. Son muchas las sendas. Son muchos los caminos. Son muchas las opciones. Por eso el Señor dice, paraos. Hagan un alto en el camino. Miren bien. Analicen. Pregunten. Investiguen. No se dejen llevar de, de lo nuevo. No se dejen encandilar de las luces de este tiempo. Cuando ustedes investiguen. Cuando ustedes pregunten a los padres, a la Biblia, a los pastores, a los ancianos, y ustedes tengan claro cuál es ese camino, entonces anden por él, caminen por él, porque esa es la senda antigua. Podemos tener nuestra propia expresión. Eso no se le quita a nadie. Estamos viviendo nuestro tiempo y la nueva generación vivirá también su tiempo. Cada quien tiene su estilo. Cada quien vive en el momento que le ha tocado. Pero lo más importante, y quiero repetir esa expresión, porque la hemos trabajado mucho. Los cristianos de hoy, la juventud hoy, viviendo con los principios del ayer. Ojalá que esta palabra haya cabida en su corazón y que Dios nos ayude a transitar, a caminar por las sendas antiguas, agradándole al Señor, preparados para recibir al Señor en su venida. Un abrazo para todos y que Dios les siga bendiciendo.